No, eh, buen día, la asistencia sobre todo es lo más impresionante este día, eh. tenemos muchos jugadores de posición, como nosotros convocamos no solamente a los pitchers este año, sino a los jugadores de posición conjuntos a los pitchers, eh, la asistencia fue muy buena, pudimos trabajar eh, en ambos aspectos con los jugadores de posición, pudimos trabajar con los pitchers en los bullpen y ya es un paso hacia adelante, hacia el, el, nuestras prácticas que se sigan desarrollando y poder distinguir el talento que tenemos y que nos va a ayudar para la temporada venidera. Tenemos a Tony Abreu, que anda por aquí, que, que lo trajeron hace como una semana al, al equipo. Eh, estaba aquí, fue alguien que me impresionó verlo, estaba bien eh, físicamente, lo vi guiando bien también. Freddy se reportó el primer día, eh, está por aquí también Alex Valdés, que fue una adquisición en la temporada muerta, también se presentó el primer día, está por aquí. Y algunos muchachos que vieron acción al, al final de la temporada pasada, como Framil Reyes, eh, hizo acto de presencia hoy, el, el mismo Maquiel Brito el outfield que jugó el año pasado un poco al final. También está por aquí y, y esos muchachos haciendo ese acto de presencia un día como hoy eh, es muy importante. Los pitchers tiraron bullpen, pero la mayoría de ellos fueron eh, muchachos que fueron escogidos este año en el draft y algunos que sí vieron acción al final de la temporada, pero los pitchers veteranos como Armando que hizo acto de presencia hoy tirará su bullpen mañana eh, y, y, y otra, otros, otros nombres que tenemos ahí como José Seda y Arredondo que también vinieron hoy van a estar tirando su bullpen para seguir preparándose mañana. Pero fue un muy positivo día. Eh, para nosotros eh, el primero de la práctica y 36 personas asistieron, eso es un muy buen el número. Eh, Denio y yo hemos conversado mucho sobre, sobre el bateo en el Estadio Quiqueya. Eh, nosotros no hemos tenido buenos años de, de ofensiva en el Estadio Quiqueya eh, en los últimos años. O sea, incluso en los últimos seis que con todos los tres campeonatos, lo, nuestro año de ofensiva nunca ha sido, nunca ha sido grande. El picheo es que siempre ha distinguido a los leones recogidos. Pero eh, eh, yo creo que esa filosofía de bateo que Denio que está implementando este año con los muchachos, es, es algo que se puede transferir para el Quiqueya, de batear la bola más de línea, de batear la bola más para el suelo, de usar todo el parque. Yo creo que ese tipo de bateo es bien dañino en un parque como ese, que sabemos que la bola no corre mucho, en no un parque de jonroneros, sino un parque para un parque para gente que batea bien de línea, gente que puede correr bien las bases, y yo creo que eso, conjunto a un béisbol agresivo que podemos jugar, puede darnos muy buenos resultados.